Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca Las razones por las cuales se dañan los archivos PDF Supongamos que aquí tenemos Voy a convertir esto en un archivo PDF Lo voy a poner como nombre PDF Ok, dice Lo guardamos, ya tenemos nuestro archivo PDF Es todo Aquí tenemos nuestro archivo, archivo PDF. Los archivos PDF se pueden dañar por tres razones. Uno, cuando ponemos un nombre demasiado extenso. Esto hace que, que el sistema, por regla general, eh, automáticamente eh, no reconozca el archivo. Y si no reconoce el formato, automáticamente la extensión se daña. Y cuando se daña la extensión, el archivo no existe. Como que si lo fuese borrado. Listo. Entonces, los nombres demasiado largos dañan los archivos PDF. Porque una, porque una letra dañan los archivos PDF. Porque una letra eh, el sistema no te la va a detectar como una letra, así como lo vemos nosotros. Estoy tratando de hablarles en un lenguaje sencillo para que me comprendan. Tú escribes, por ejemplo, yo una vez escribí isra y lo convertí, y automáticamente me generó muchos números. Listo. De esa forma podemos llamarlo así que pues ah, podemos entenderlo de esa forma. Eh, en, que, en cuanto a que el sistema lo, lo lee de esa manera, entonces simplemente es un nombre demasiado extenso, mucho le da, muy, le da bastante, eh, carga mucho las memorias. Entonces, como carga mucho las memorias, eso genera problemas eh, en la extensión y en el procesamiento del documento, porque es un nombre demasiado extenso. Entonces, los nombres demasiado largos en los archivos PDF te los pueden dañar la extensión. Y si la extensión se daña, el archivo se deteriora y no va a funcionar nunca más. Listo, aunque el archivo lo veas allí, no te va a funcionar porque la extensión se, se, se ha dañado. Otra razón por la cual se dañan los archivos es cuando creas una, creas muchas carpetas y lo, y, lo, y lo metes el archivo dentro de la carpeta. Luego creas otra carpeta. Esta carpeta la, la, la vas guardando en otras carpetas y eso también genera Daño en los archivos PDF. La otra razón es que, y suele pasar mucho, y es que los discos duros mecánicos en la época ya no están funcionando como solían funcionar hace 5 años, 6 años, 7 años. Ahora lo que se debe usar es lo más recomendable: son los discos duros sólidos, porque los discos duros mecánicos se mantienen al 100%. Tú le das clic derecho aquí en administrador de tareas. Te vienes acá y los discos duros mecánicos por lo general siempre aquí están a 100%, pero los sólidos se mantienen, mire, que a pesar de que estoy grabando y tengo todos estos procesos abiertos, están en 2%. Entonces, en ello también hay un problema, que los discos duros mecánicos eh, hacen que se dañen muchos archivos, no solo los PDF, también el nombre de otros archivos uh -huh. se deteriora, se daña y nunca más se pueden recuperar, a no ser que uses un recuperador y es muy difícil recuperarlo porque los descubros mecánicos a veces suelen eh, deteri se deteriorarse los circuitos y a causa de ello no se leen los archivos. Y la última eh, que se me vino ahora es la eh, algún virus que haya por ahí que dañe extensiones. También te puede dañar los archivos PDF, pero para recuperar un archivo PDF dañado por un virus, te tienes que venir aquí a carpeta, das clic en ver y aquí en ver vas a, a a visualizar, vas a, a visualizar las extensiones y los elementos ocultos, pero en este momento solo vamos a hacerlo con los elementos ocultos. Cuando das clic aquí en elementos ocultos, te va a mostrar archivos que están ocultos, como por ejemplo, aquí esta carpeta estaba oculta y como activé esa opción, me la mostró. Entonces el virus te oculta el archivo original y te deja, el, eh, te deja una, un acceso directo al cual no podrás abrir y si lo intentas abrir, abrir te replica mucha información. Entonces, para ellos tienen, tienen que visualizarlo de esa forma y recuperarlo, luego eliminar el virus. Yo les recomiendo formatear el equipo y después sacar toda la información. pero Sacar la información limpia, de una forma limpia, no sacar los archivos eh, directos que dejó el virus, porque estarías trasladando el virus en el disco duro donde, donde tienes la información. O sea, que lo llevarías junto con la información. Entonces, nada estarías haciendo en ese caso. Entonces, lo más recomendable es no ponerle nombre muy, muy extenso. Usen, eh, es bueno usar siglas. No es bueno poner el nombre muy largo, muy extenso. Eh, Procuren instalar un disco duro sólido, sólido en su equipo. Si no lo quieren instalar, por lo que no quieren formatear, pongan uno externo y guarden la información allí. O guardenlo en la nube. Y la otra opción es que... Eh, Tengan cuidado con los virus y los mensajes que les llegan al correo que a veces no son eh, de una empresa determinada, sino que son eh, falsificaciones para secuestrarte la información. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.